Bienvenidos a este nuevo capítulo de Estructuras isostáticas. En el capítulo anterior vimos los principios sobre los que se basa la mecánica Cabe aclarar que para resolver un problema real es necesario construir un modelo que represente adecuadamente la manera en que se comporta la estructura En este paso en el que se formula el problema resultan fundamentales los conceptos, la intuición y la experiencia No obstante una vez formulado el problema, el resultado se obtiene de manera casi automática, aplicando los principios fundamentales o principios derivados de ellos. ¿Qué vamos a aprender en este capítulo? Muchos problemas de ingeniería pueden resolverse considerando el equilibrio de partículas, entendiendo a la partícula como una cantidad de materia que asumimos ocupa un punto en el espacio. Por ejemplo, en el caso de una máquina elevada por una grúa, Basta considerar el, el equilibrio del gancho para calcular el esfuerzo en los cables. En este ejemplo, el tamaño y la forma de la máquina no afectan el resultado, porque es válido considerar que las fuerzas actúan como si estuvieran aplicadas en un punto. Este capítulo estará entonces dedicado al estudio de fuerzas concurrentes contenidas en un plano. Suma de vectores. La suma de dos fuerzas P y Q que actúan en un punto se obtienen construyendo un paralelogramo, usando a las fuerzas P y Q como lados. Como el paralelogramo resultante no depende del orden en que se traza, podemos deducir que la suma de fuerzas es conmutativa, es decir, que P más Q es igual a Q más P. El mismo resultado se puede obtener si trasladamos a la fuerza Q para que su punto de aplicación esté ubicado en el extremo de la fuerza P, o viceversa. Cuando sumamos varias fuerzas, podemos armar una cadena y obtener la resultante como el vector definido desde el punto de aplicación de la primera fuerza hasta el extremo de la última fuerza. La resta de un vector se puede obtener como la suma del opuesto del vector, es decir, del vector con sentido cambiado, por lo que p menos q es igual a p más menos q. Producto de un vector con un escalar. Es conveniente llamar a la suma de dos vectores p como 2p o la suma de p más p más p como 3p. Y por extensión podemos decir que el producto de un escalar k por un vector p da como resultado un vector que tiene la misma dirección que p y un módulo igual al módulo de p multiplicado por el valor absoluto de k. El vector resultante tendrá el mismo sentido de que p, si el escalar K es positivo, pero sentido contrario, si el escalar K es negativo. Descomposición de vectores. En algunos casos necesitaremos descomponer un vector en dos o más componentes. Cualquier vector puede ser representado por infinitas combinaciones de vectores, pero hay dos casos que tienen un interés en particular. Se conoce una de las dos componentes, P. En este caso, la segunda componente, Q, se obtiene al colocar a la componente P en el punto de aplicación de F, donde Q queda determinada por el extremo de P y el extremo de F. Analíticamente, equivale a obtener Q como la resta de F menos P. Segundo caso. Se conoce la dirección de las dos componentes. En este caso, se utiliza la ley del paralelogramo. Trazando las direcciones a partir de los extremos, y el punto de aplicación de él. Analíticamente se obtienen las componentes por medio de la ley de seno, que establece la igualdad de la relación entre los lados y el seno de los ángulos opuestos. Componentes rectangulares. En muchos problemas es deseable expresar una fuerza a través de sus componentes perpendiculares. Para esto es útil definir vectores de módulo unitario en dirección de los ejes llamados versores. De esta forma, cualquier vector puede ser expresado como la suma de las componentes y a su vez, estas pueden expresarse como el producto del versor asociado por la magnitud de cada componente. Si tenemos en cuenta el ángulo formado por un eje y la dirección de la fuerza, podemos expresar la magnitud de las componentes como el módulo de la fuerza por el coseno o el seno respectivamente. Resultante como suma de componentes. Para la suma de varias fuerzas concurrentes, podemos expresar a cada fuerza a través de sus componentes rectangulares, por lo que la resultante se puede obtener como la suma de las componentes de cada una de las fuerzas. Equilibrio de una partícula o de fuerzas concurrentes. Una partícula está en equilibrio, cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ella es nula, es decir, que tiene módulo igual a cero. Esto implica que las componentes rectangulares deben ser también cero, por lo que el equilibrio de fuerzas concurrentes se puede comprobar verificando que la suma de las componentes de las fuerzas aplicadas sea igual a cero. Esto es todo por ahora. Si quieren seguir aprendiendo cosas nuevas, pueden ir al siguiente capítulo.